Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo en este día miércoles, eh, después de este fin de semana electoral, yo quiero invitarlos para que nos dispongamos a, con mucha fe, somos, somos personas de fe, creemos en nuestro Señor, amamos a María Santísima, nos confiamos al corazón de Jesús y vamos para adelante queridos hermanos, a, a orar con mucha intensidad por nuestro país, por nuestra nación, y bueno, me alegra compartir con ustedes a esta hora de la noche este espacio de lección divina, este espacio de oración. Eh, como personas de fe, pues nos vamos a confiar en Dios y nos confiamos en Dios todos los días. Nos levantamos con todo el entusiasmo ponerle todo el empeño a nuestro trabajo, a nuestra empresa, a nuestra actividad, a nuestro, a nuestro proyecto, con todas las ganas, queridos hermanos, con la mirada y con la confianza puesta en Dios. Qué alegría poder compartir con ustedes este espacio de oración, este espacio de lección divina. Orar con la palabra. Alistemos la palabra, nuestra Biblia, queridos hermanos. Vamos a disponernos para eh, orar, para preparar la liturgia este domingo. Yo sé que de pronto mucho estamos con el tan-tan, tan-tan, pero no podemos olvidar a Dios ni alejarnos del Señor, queridos hermanos.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 gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar amén Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Señor Dios en tus manos nos ponemos que se haga tu santa voluntad amén bueno vamos a iniciar nuestra escalera espiritual este primer paso la lectura respondemos en, esta, en este momento la pregunta que dice el texto escuchemos muy atentos la proclamación del texto bíblico, el Evangelio, para este domingo. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Al llegar el tiempo de su partida de este mundo, resolvió ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. Estos entraron en una aldea de samaritanos para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo recibieron porque iba camino de Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió y se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, uno le dijo, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo, las raposas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Dijo a otro, sígueme. Y él respondió, señor déjame antes ir a enterrar a mi padre y le contestó deja que los muertos deja que los muertos entierren a sus muertos tú ven anunciar el reino de dios un tercero dijo a jesús yo te seguiré señor pero permíteme que me despida antes de mi familia y jesús le dijo el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de dios palabra del señor Gloria a ti, Señor Jesús. Le agradezco a nuestro hermano que nos ha regalado la proclamación. Vamos entonces San Lucas capítulo 9, versículo 51 al 62. Al acercarse el tiempo de su salida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Este, este versículo 51 para mí siempre ha sido impactante. Porque no es tan fácil... Jesús sabe lo que va a pasar allá en Jerusalén. Y es necesario tomar la decisión. Tomar la decisión implica, bueno, dejo acá y me voy para acá. Dejo hacer esto, hago esto. Escojo aquí y no escojo acá. Tomar la decisión. Y Jesús tomó la decisión. Hasta el momento lo hemos visto andando por Cafarnaún... Por ahí los milagros, venga, vaya, multiplica panes, sana enfermos, predica, pero hay un momento en que ya hay que ir a Jerusalén porque su misión está ya en Jerusalén. Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Entonces envió por delante a unos mensajeros que fueran a un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento, pero no quisieron recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto los discípulos, Santiago y Juan dijeron Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús dirigiéndose a ellos los reprendió severamente Y se fueron a otro pueblo Muchas veces las cosas no salen como uno quiere Y hay dos reacciones, dos formas de reaccionar Una, como los discípulos Parrandes, mugrosos, ¿cómo se portan así? O, oh, paciencia, oración Y vámonos para otro lado ¿Cuál de las dos hacemos? Mientras iban de camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le contestó, los zorros tienen guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene, ¿dónde reclinar la cabeza? Me encanta cómo Jesús es tan claro. Yo no tengo dónde caer. usted verá. Señor, déjame ir antes a enterrar a mi, a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Claro, así son las cosas, o sé eso o no sé eso. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame despedirme de mi familia. Jesús contestó: El que pone la mano en el arado y mira atrás no es rey, digno del reino de los cielos. Palabra del Señor. Bueno, vamos a mirar en primer lugar el, el hecho de que Jesús toma la decisión, versículo 51. En segundo lugar, el ir a Samaria y no ser recibidos. Y el tercer lugar, la gente que quiere seguir a Jesús. Tres momentos de este pasaje. San Lucas capítulo 9, versículo 51 al 62. Vamos a hacer una lectura personal en un momento. A ver, su Biblia abierta y vamos a leer nuevamente individualmente. Allá en su casa, aquí yo, vamos a leer el texto nuevamente. Bueno mis queridos hermanos Vamos a mirar los otros textos La primera lectura Y la segunda lectura La primera lectura es del primer libro de los Reyes Capítulo 19 En aquellos días el Señor dijo a Elías Un profeta sucesor tuyo Eliseo, hijo de Zafat Del prado Bailén Elías se marchó y encontró a Eliseo, el hijo de Zafat Arando con doce yuntas de, en fila con él Y él con la última Elías pasó a su lado y le echó encima el manto Entonces Eliseo dejando los bueyes Corrió tras Elías y le pidió, déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo, ve y vuelve, ¿quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, cogió el ayuntamiento de huellas y le ofreció un sacrificio. Hizo fuego con aperos, asó la carne y ofreció comer a su gente. Luego se levantó, marchó atrás, tras de Elías y se puso a su servicio. Bonito este pasaje, mire cómo Elías pasa por indicación de Dios por el lado de Eliseo y le dice, sígueme. Y Eliseo dice, espérenme tantico. Y hay un detalle interesante. Eliseo fue, sacrificó sus bueyes, le dio como comer a la gente y ahí sí se fue detrás de Jesús. Es un elemento importantísimo, queridos hermanos, cortar. Hay muchas cosas a las que hay que prenderle fuego para poder seguir a Jesús. ¿Cuáles son los bueyes que yo tengo que sacrificar para poder estar libre en el seguimiento de nuestro Señor? Bueno, la segunda lectura está tomada de Gálatas 5, 1, 3 y 18. Hermanos, para vivir en la libertad nos ha liberado Cristo. Por tanto, mantenedos firme y no sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor, porque toda la ley se concentra en esta frase. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Pero atención, si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Ya os digo, andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne sea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios. Para vivir en la libertad, Cristo nos ha liberado. Ningún seguimiento es posible con ataduras Incluso el mismo Jesús Te seguiré a donde vaya Solo si es posible seguir Decidirse en la medida que haya libertad Si soy esclavo, ¿qué decisión voy a tomar? No puedo tomar una, una decisión Volvamos otra vez al texto, por favor San Lucas 9, 51 al 62 Al acercarse el tiempo de su salida a este mundo Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén entonces envió por delante unos mensajeros que fueron a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no quisieron recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: "Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma?" Pero Jesús, dirigiéndose hacia ellos, los reprendió severamente y se fueron a otro pueblo. Mientras iban de camino, uno le dijo: "Te seguiré a donde quiera que vayas." Jesús le contestó: "Los zorros tienen guaridas, los pájaros del cielo unidos." Pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sigue. Él contestó, Señor, déjame ir a enterrar a mis padres. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer paso, que dice el texto? Yo quiero invitarlos para que en este momento resaltemos la frase que nos llama la atención, la que más nos ha impactado, como le decía a mí la frase que me impacta es, tomó la decisión de ir a Jerusalén, <coughs> si quieren escribirla en el chat pueden escribirla en este momento, cuál es la frase de este texto que toca su corazón, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Vamos al segundo paso, la meditación. Respondemos la pregunta, ¿qué me dice Dios? Señor Jesús, esta noche escucho tu voz que me invita a tomar decisiones, a seguirte. Tú conoces mi corazón y sabes todas las diversas situaciones que vivo. Aquí estoy, Señor. Señor. Escucho tu voz que me invita a tomar decisiones, a seguirte. Segundo paso. Tercer paso. ¿Qué le digo yo a Dios? La oración. Es momento para orar, para hablarle a Dios Ya escuchamos su voz Ahora, ¿qué le digo yo a Dios? Amado Señor Tú conoces Mi vida Conoces Mis debilidades ¿Sabes cuánto me cuesta tomar decisiones? Dame fuerzas Para poder dejar Nazaret E ir a Jerusalén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 que es el Salmo de la liturgia de este domingo. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha, no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. quinto paso la acción ¿cómo puedo abajar este texto a mi vida a mi cotidianidad ¿qué quiere Dios que queme en mi vida que saque en mi vida ¿qué quiere Dios que corte qué decisión tengo que tomar Conoces mi debilidad, Señor, sabes que soy débil. Que me cuesta lo que hizo Eliseo, ser capaz de quemar las yuntas, para no estar pensando, ay, ¿y ahora quién va a tener cuidado a la finca? ¿Y ahora qué voy a hacer con fulano, con sultán. Cortó definitivamente. Señor, dame fuerzas para decidirme.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 Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, 11 de la mañana, la Santa Misa con el Señor Obispo y los sacerdotes de la diócesis celebrando este jubileo, estamos de jubileo, de fiesta hermanos, este es viernes los espero allá en el Sagrado Corazón. Y si no puedo ir a las 11 en el Sagrado Corazón, nuestra parroquia San Juan Pablo II, 6 de la tarde los esperamos para la Santa Misa de Acción de Gracias y de Corazón de Jesús, ahí refugiándonos, ahí en su corazón santísimo. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.